Mi nombre es Víctor Damián Rosso, el hechicero santero, espiritista y brujo, el más reconocido, el más efectivo en América Latina. En altares como estos que ustedes eh, están viendo en este momento, le ritualizo la fotografía de ese cerramado. Le hago el conjuro de amor que usted tanto anhela y puedo regresar. Esa persona que le abandonó, no me pidan que se la regrese en un minuto, que eso es imposible. Eh, hay que entrar a hacer un estudio previo para ver en cuánto tiempo se puede regresar ese cerramado. Pero que se lo regresamos, se lo regresamos. Somos especialistas en unir parejas. Parejas del mismo sexo. Parejas heteros. No importa la distancia, no importa eh, hace cuánto se acabó la relación. Nosotros se la regresamos. Con magia negra, con budo negro ancestral litiano, con siete misas negras o con magia blanca. Únicamente contáctenos desde cualquier parte del mundo. No importa la distancia. Nosotros podemos hacer... Que la felicidad regrese a su vida. Atrévete ya y déjate sorprender.